¿Al aplicar por una visa CR1 de esposos, necesito presentar todos mis divorcios anteriores o solo el último? Muy buena pregunta. Hay que presentar absolutamente todos los divorcios anteriores, aunque haya pasado muchísimo tiempo atrás, se necesitan este, toda la documentación, porque muchas veces dice Bueno, ya pasaron 20, 30 años, ya únicamente voy a presentar el último. No, el ahí les va a pedir los documentos de las actas de divorcio desde el primer matrimonio que tuvieron hasta el último, así que es bien importante que si. Ha pasado mucho tiempo que busquen las oficinas o departamentos donde pueden darles una copia porque muchas veces ya no tienen ese documento, pero sí necesitan este, sacar uno nuevo, entonces para que vayan adelantándose y vayan sacando esa documentación que sí se las van a pedir. Así, Así como se las piden en la forma, o sea, en la forma Así te piden es. que des esa información, igual tienen que enviar estos documentos. Así es, pero entonces, si todavía no vas a empezar el proceso, ganen tiempo y empiecen a recolectar ya sus sí. divorcios anteriores. Sí, ya, ya sea de otros países, a veces también de hay que De cualquier país, otros sí, países, exacto. Sí. Entonces, sí, esos documentos sí es importante de ir empezando a, a recolectarlos. Si encuentras útil este video, significaría mucho para nosotros que presiones el botón me gusta y comentes para decirnos lo que piensas.